Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a este puñetero vídeo que es la segunda vez que lo grabo porque se me ha olvidado subir el puto volumen ayer me pasó que no había enchufado el micro y hoy no me he subido el volumen y no, sí, se ha grabado el vídeo, pero algo yo haciendo mímica entonces, pues bueno, no es lo bueno en fin decía la reina Cristina de Suecia que los hombres siempre desaprueban lo que no son capaces de hacer y es por eso por lo que entenderéis que tenemos un gobierno que es como es ...no son capaces de hacer cosas... ...por eso dice gilipo y es esto el puto día... ...y es pues nos dan mucho material... ...sobre todo a la gente que se dedica... ...a hablar de, de, de, de críticas al gobierno... ...y demás... Eh, ...da igual el color que sea, ¿eh? ahora les toca esto ...pero cuando estén los otros pues, pues será a los otros... ...no importa... Eh, ...a mí lo que me importa al final es esto... ...la economía, el bolsillo, lo demás... ...es pues aire, es paja, porque como son mierda todo... ...la clase política pues al final es lo que hay... ...y es que si os fijáis... No solamente en nuestro Parlamento, en nuestro Parlamento y en el, el resto del mundo, yo creo que nunca ha habido más subnormal gobernando, pero no ha habido nunca ¿eh? más subnormal gobernando como ahora. Y además, yo les veo las caras, les veo las ideas y les veo lo que dicen y lo, lo tengo claro. En fin, hay... Un dicho de Hugo, de Hugo Weaving que dice... ...el pueblo no debería de temer a sus gobernantes... ...son los gobernantes los de, que deberían de temer al pueblo. Pero claro... ...cuando el pueblo está anulado... ...está pesebrado, está gilipollado... ...como estamos todos nosotros... ...y digo todos, eh, ...al final, cada uno intentamos poner un granito de arena... ...pero yo creo que todavía estamos demasiado cómodos... ...y por eso eh, estamos como estamos. No, no, no nos temen para nada... ...si nos tienen súper controlados... ...pero súper controlados... Decíaisme a Leandri que a través de las idiotizantes religiones, con todo mi respeto a las religiones, cada uno que crea en lo que quiera, a eso soy totalmente... Eh, no sé cómo decirle, pero vamos, yo creo que hay que creer en algo, ¿vale? En lo que sea, cada uno que lo que quiera. A través de las idiotizantes religiones, los ricos y los gobernantes encontraron una de las mejores maneras para poner a dormir intelectualmente al pueblo. Y sobre todo, una manera de controlarlo por medio de unos miedos divinos a los a las bestias que se comen a la gente de siete cabezas a los diablos a los demonios o a los dioses furiosos vale entonces bueno el temor de dios tal bueno pues ya estáis todas esas cosas no a través de esos miedos eh, y claro y los paletos que éramos ahora no quiere decir que no seamos paletos seguimos siendo muy paletos eh, Ahora, ¿qué ha pasado? Que durante un tiempo oh, la iglesia es mala, la religión es mala, todo es muy chungo y Dios mío, pues claro, que la gente ha dejado de creer y ha empezado a pensar. Y ha empezado a pensar por sí mismo. Y dice, hostia, eso también es peligroso. ¿Qué tenemos que hacer? Enchufarles algo para que piensen con eso. Redes sociales, bla, bla, bla, bla. Ahora, ¿cómo no estén controlados? Pues bueno, la gente llega y yo soy guerrillero. Guerrillero de salón. Y desde el sofá de mi casa, en mi Twitter, he protestado. Ya está. Ya me he relajado. Ya he cumplido con la sociedad y con la revolución. Flipas. Pero claro, ahora llega, encima la gente se lo cree, que es lo más gracioso. Pero ahora llega Twitter y te dice, no, no, es que esto no lo puede decir. Y pasa a ser un muy mal ciudadano, como digas esto. Y dentro de poco va a sonar, ¿recuerdáis aquella película que decía, multa de un crédito por palabras... ¿Vale? pues eso no va a pasar dentro de nada, ¿por qué? pues por el tema que vamos a ver ahora en un momento que creo que es súper importante, además de Bitcoin, lo que ha hecho y lo que va, creo que va a hacer ¿vale? Eh, vamos a ver vamos a verlo, no me enrollo más venga, comenzamos Pues eso, suscríbete y dale a la campanita y yo le doy al micro para que grabe el audio, <ríe> que si no te vas a perder cosas súper chulas. Bueno, el plan de la FED para crear un dólar digital está recibido o se ha recibido con hostilidad. El 71% de los encuestados en el estudio de la FED, enero del 22, dicen que, que verdes las han cegado. Eh, yo creo que es algo más, pero claro si hay mucho desconocimiento también por medio, vale, esto entonces pues claro es normal, dice bueno que mientras China continúa dando grandes pasos eh, en su proyecto de yuan digital que debería permitirle desafiar la hegemonía del dólar estadounidense en el mundo digital, bueno yo tampoco lo creo, es decir eh, por simplemente porque tú tengas una moneda digital y seas un gran país, no vas a hacer que otro pierda la hegemonía para eso tienes que hacer mucho más que bueno, que lo está haciendo las cosas como son Vale. Eh, bueno, se, en enero del 22 la FED publicó un estudio titulado de dinero y pagos, el dólar estadounidense en la era de transformación digital y bueno, pues los expertos dicen que una clara mayoría de la gente que pues a la que se le ha comentado y demás, que dicen que tururú. Eh, la parte más importante de esto, aparte de, bueno, de que el, eh, un dólar digital significaría el fin de la privacidad financiera, esto es seguro porque van a saber hasta eh, lo que te gastas en papel higiénico. Eh, hay algo que es importante, el tema del bueno, el de oportunismo pre, eh, empresarial pues bueno, está muy bien, es algo, bueno, digamos, un avance, pero la evidente reticencia del mundo bancario en un dólar digital. ¿Por qué? Pues, pues muy sencillo, si crean una eh, CBDC, una moneda digital del dólar, tal, pues que no, es, que no es respaldada por dólares como un títer, no, no, es dólar tal cual. Cuidado. Esa es la diferencia entre, entre las stable coins y stable coins y eh, las eh, CBDC que son dólares o euros o lo que sean de verdad, aunque sean digitales, es lo mismo. O sea, eso ya existe. O sea, hacer, el, no me van a inventar el dólar digital. Y no, no, si, si llevamos décadas con dólares y con euros digitales. O sea, no nos engañemos. Y pesetas digitales teníamos también. En momento empezamos a pagar con tarjetas de crédito, eran ceros y unos, no existían. Así que no nos confundamos unas cosas con las otras. Eh, ¿Qué pasa? Que en el momento... ...en el momento... ...que... ...un banco central... ...emite esa moneda... ...también emite su soporte... ...es decir, su wallet. ¡Ay, amigo! ¿Y qué pasa entonces con las cuentas bancarias? Desaparecen. ¿Qué pasa entonces con... Eh, ...voy a domiciliar mis recibos negocio fuera ¿qué pasa entonces con los TPVs en las tiendas pagando con tarjeta? se acabó ¿qué pasa entonces con Visa, Mastercard y compañía? se acabó, murieron en pos de un control total ¿van a permitir eso las grandes corporaciones? porque todo esto del dólar digital le parece muy cómodo y tal está muy bien, pero la cantidad de negocios de puestos de trabajo y historias que desaparecen Creo que va a ser muy interesante cómo se adapta todo esto. ¿eh? Porque yo, si tengo una wallet, tengo eso. eso ¿para, ¿Para qué narices quiero Avisa? ¿Para qué quiero Mastercard? ¿No? ¿Para qué quiero todas esas redes interbancarias? No van a hacer falta. Es más complicado de lo que parece, ¿vale? Es bastante más complicado de lo que parece enlazar todo esto y vamos a ver cómo se soluciona. Bien, dicho esto, vamos a Bitcoin. ¿Qué ha pasado con Bitcoin? Ay, sube, baja, sube, baja en torno a la media de 100 en una hora. Yo creo que tiene que bajar todavía un poquito más. A... ¿Por qué? Porque tenemos una zona que defender. ¿Qué zona tenemos que defender? La zona aproximadamente de los 24.000 hasta los 23.900. Bueno, todo este rango, un, un rango que tenemos alrededor de esta línea roja que he trazado aquí. Que lo hemos pasado. Ahora pues está intentando que se apoya, qué tal. Y esta es una resistencia que no es nueva. ¿Cómo que no? ¿Qué no? Si nunca hemos estado ahí. ¿Cómo que no? Perdonadme, pero sí que hemos estado ahí. En el año 20. Joder, ya está dando por culo. Pues sí, en el año 20. Fue la resistencia. Es decir, la resistencia no estuvo en 20.000. Bueno, que fue en esta zona de aquí. Porque un poquito, estuvimos ahí. Ta, ta, ta, ta, y nos fuimos tas Y 24, justo la zona en la que estamos. Fijaros que el precio está ahí. ¿Vale? Resistencia. ¿Qué pasó? Una vez que la pasamos... Tuvimos este lanzado ahí a 28.500 más o menos, y este primer apoyo, 28 y pico también, ¿vale? La zona de 28. Tenemos este en 30, tenemos este apoyo en 28.900, y ya a partir de ahí, bueno, pues 29.300, más o menos rondando lo que conocéis todos de la Rose Line. ¿Vale? aproximadamente, entonces creo que el movimiento en el que estamos ahora es donde nos de, puede, puede llevar esta zona y luego volver abajo, ¿por qué? joder, que no siempre dando buenas noticias es que cabrón, sí pues a ver esto es muy sencillo, a ver, si lo hemos visto varias veces pues, lo que hablamos siempre por una cuestión de acumulación ¿de qué? de dinerito entonces, si, si ponemos el perfil de, de, de volumen en esta zona, pues joder, que bien nos queda rellenar aquí, pues no no señores, no Vamos a ponerlo de verdad ¿Vale? Anda Y resulta que la zona en la que estamos Pues oye ¿Puede ser que tenga volumen? Vamos a ir viéndolo así Que se ve muy bonito A ver qué nos dice Pues resulta que justo en la zona en la que estamos Hay un pedazo de hueco que flipas Y que justo por debajo de la zona de mínimos En la que hemos estado Hay otro pedazo de hueco que flipas Y esos dice, Hay que rellenarlo siempre no, hombre, no. No. Pero, si los rellenas, te hacen de soporte de verdad. ¿Y qué pasó en la zona de 24? ¿Dónde estamos ahora? Pues bueno, pues que hemos estado rellenando en esta subida, vale, en esta, este canal ascendente que hemos hecho, hemos rellenado bastante. Pero, ¿va a ser suficiente para hacer esta zona de soporte y no bajar otra vez, por lo menos, a los 17 o, oh, inclusive a los 14 o, oh, a los 11,750 o 12, ¿vale? Que es esta línea, dependiendo del exchange donde lo veas, más o menos, ¿vale? Ahí está rondando los 12.000, entre los 14 y los 12. Aquí hay un hueco interesante. ¿Será suficiente o no será suficiente? Pensarlo y bueno, ya que a cada uno me decís lo que creéis conveniente o lo que os da la gana. No me digáis nada si no queréis decir que no tío, eres un aguafiestas yo qué sé. Bien, eh, dicho esto, creo que es, debe ser la zona a defender ha sido resistencia resistencia últimamente, resistencia en el fin de semana ha sido un apoyo la hemos defendido a lo largo del fin de semana que se ha, se ha disparado y ahora volvemos a tocarla y debe ser una zona pues en la que más o menos, vale no tiene por qué ser exactamente en ese sitio, parar eh, vemos que tenemos aquí una buena una buena cosa de volumen que sale en la zona de 24.010 y es la zona de 24 porque además es una zona psicológica importante la que debemos de defender, así que bueno vamos a ver si realmente todo esto que hemos aquí acumulado en esta zona nos sirve de soporte y nos ayuda a seguir hasta, veis cómo aquí aparece de repente todas esas líneas, tiqui vamos a verlo y aquí tenemos un gran hueco. Bueno, pues a ver si trabajamos y rellenamos ese hueco. Y hace que, bueno, pues nos sirva de, de soportillo ahí, de alguna forma. Y no suframos mucho. Que nos sirva de muelle amortiguador para cuando vengan los malos tiempos. Que vendrán, volverán, volverán. alguna De alguna forma o de otra, siempre dan por saco. Porque siempre tiene que menear el árbol. Ya sabéis, menear el árbol. Hay gente con miedo, suelta la pasta, suelta los bitcoins suelta los dólares, pierden dinero y otros ganan. Esto es así. <risa> Dices, joder, es que el mercado es muy cabrón. Ya, pero cuando ganas no piensas que el mercado es cabrón. Piensas que el mercado es muy justo y que te ha dado lo que te tenía que dar. Pues entonces tienes que pensar que cuando pierdes el mercado es muy justo porque algo has hecho mal y has perdido. Ya sé, está manipulado, sí. Pero es la realidad, esto es lo que hay. Así que bien Ethereum pues por su parte está en la misma lucha que Bitcoin exactamente igual poca variación el total market ha subido un poquito está bajando Bitcoin baja Bitcoin sube y la dominancia tres cuartos de lo mismo se ha lanzado un poquito si le damos en cuatro horas vale vemos pues que estaba bajando Bitcoin de repente ha hecho eso ha subido ha caído un poquito más así tonteo y en cuatro horas y pues eso en cuanto Bitcoin cae o esa cae de esa manera pues sube la dominancia porque se vacían las altcoins pero bueno, de momento sigue en su carrera. Interesante. Es decir, la línea moradita que teníamos aquí abajo, ¿vale? Este máximo y este máximo, se apoyó, la perdió, lo ha retesteado y sigue para abajo. Vamos a ver qué pasa entre el lunes y martes. Ya sabemos que los lunes hay menos volumen. Pues bueno. El oro, el oro sábado, muy bien. Bueno, viernes muy bien. Sábado muy bien. Domingo. Pues claro, mira, ¿no? ahora en los mercados es complicado ¿vale? hacer esa subida así que bueno, ahí está paradito, muy muy bien de momento comportándose bien, Cardano había lanzado hoy las campanas al vuelo ha retrocedido un poquito, ayer hizo una muy buen día también, esto también eh, no deja de ser un buen día, su objetivo para mí está en la zona de estos máximos, ya lo he dicho varias veces, 0.64 aproximadamente y el segundo objetivo estará en la línea de la media de 200 en la zona zona de 0.71 0.72, ya veremos hasta dónde es capaz de llegar eh, hoy, ¿quién ha dado el cante? Shiba 30 y pico, 40%, prácticamente ha estado subiendo, se ha ido por la media de 200, después de pasar la media de 100, ¡pum!, para arriba, fantástico, Chile, tres cuartas de lo mismo, Lo Lopage está en otra batalla y ahora mismo está en una resistencia súper importante, ¿vale?, de este apoyo, este apoyo, estas zonas tontas, entonces, bueno, lo tiene más complicado, Dodge eh, también ha subido, un buen pepinazo, después de romper la media de 100, hacia arriba, muchas van a seguir con este, este es el esquema que hemos estado viendo en todas, lo único que, bueno, pues yo me preocuparía más por las que no lo han pegado todavía, ¿vale?, y y lo, o las que la estén pendientes de, de pegarlo. Eh, Gala Games, los Gala Games acaba de romper la media de 100, con lo cual objetivo, pues esto es zona de máximos, el 0,89 aproximadamente, desde aquí al 0,89, pues cuánto puede tener? Eh, aproximadamente un 30%, cosa que está muy, muy bien. Y así suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Eh, por otra parte, ayer estuvimos viendo a Algorand, ¿vale? Que igual ha pegado una, un buen pepinazo. Eh, hoy y ahora, pues eh, cuando Bitcoin se ha, ha retrocedido, pues también ha retrocedido lo normal que dije ayer que podía retroceder a la línea de tendencia o la de más 20, pegar eh, eh, una bajada de un 5%. Pero un 5% es más que asequible en un mercado cripto, <ríe> ni mucho vamos, y vamos, y mucho más. Eh, con lo cual, ahora luego esperamos rebote que termine pasado otra vez la media de 5 Confirme por fuera y vamos a ver cómo cierra la vela del día que es súper súper importante. Yo estoy dentro y si cae a la línea de tendencia, comparé un poquito más. Eh, poco más que decir, vamos a terminar por hoy pues bueno Bitcoin en una hora, bitcoineando, aquí tonteando con la media de 100 esto es en Binance, eh, si os vais por ejemplo donde yo veo mis futuritos en BitMEX está por encima de la media, veis ha llegado a la media de 100 justo ha rebotado y está tonteando con la media de 50 esto depende de cada uno, donde los vea ¿vale? varía bastante o puede variar bastante, aunque en los exchanges normales tampoco va a variar demasiado ahí estamos lo espero más o menos zona de 24, incluso la media de 200 podríamos verla hoy, eh, donde haría un mínimo 28,850, perdón, 23,850, ojalá fuera 28 de mínimo, ¿eh? 23,850 aproximadamente, está ahora la media de 200, pero tiene que, siempre que sea un, mini, medio, un mínimo superior a la zona anterior de las 23,670. Eh, pero bueno, tiene la pinta de que lo único que está haciendo aquí es esperar. ¿Esperar a qué? A una apertura que va a pasar dentro de 25 minutos, que son estos, los futuros del CME. ¿Cómo termina los futuros del CME? En 24.275, nuestro precio ahora mismo es 24.298, estamos tonteando ahí esperando a que abran para ver en qué dirección. ¿Qué dirección tiene pinta de que van a abrir? Pues hombre, eh, si os fijáis en una hora cómo estuvo al alza, cómo cerró con una vela martillo positivo, eh, cómo había roto la media de 50 y había confirmado la media de 50 por arriba y además en diario una vela doji tremenda. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que lo más probable es que vayamos camino a buscar este gap. ¿Dónde está ese gap? Pues ese gap está entre los 27.375 y los 28.815. Ese gap que se cerró en, en la caída que hubo el 10 de junio y que como veis, eh, de lo que fue el cierre del 10 de junio a la apertura del 13, ¿vale? del lunes, pues fijaros el te hueco que hizo, pues vamos a ir a por él a ver si lo cerramos, que estaría estupendo, fantástico, para mí es el objetivo vale, y luego ya veremos a ver qué narices es lo que hace el mercado, pero yo creo que una vez que lleguemos aquí, va <ríe> ¡Pipa! Oye, ojalá no vayamos a los 30 o a, o a cerrar el gap que tenemos aquí en 35, también sería bastante interesante, pero bueno, yo lo, lo veo complicado, pero bueno nunca se sabe, nunca podemos decir que, que no puede hacer algo Bitcoin, tanto al alza como a la baja, ¿vale? En los dos sentidos. Siempre nos ha sorprendido con sorpresas, una vez gratas, otra vez es que se nos retorcen los higadillos. Así que bueno, si hacemos algo y tenemos una estructura y una forma de trabajar clara, invertimos con mucha cautela, guardamos liquidez y la paciencia nos acompaña, seguramente podremos intentar de alguna forma ganarle un poquito la partida. Así que, como digo siempre, invierte con mucha cautela, guarda liquidez y que la paciencia te acompañe. ¡Chao, chao!